A empezar aquí por definir nuestros productos hacer un listado de los productos que tenemos vamos a colocar aquí la cantidad en unidades Vamos a establecer aquí un ingreso, unos costos variables y unos gastos, unos costos por las comisiones de venta. Y vamos a totalizar por acá. Entonces, aquí vamos a decir que tenemos el producto 1. Y que vamos a tener 5 productos. Bueno, entonces, ¿qué es el ingreso? El ingreso sería, en este caso, el precio de venta de nuestro producto por la cantidad de unidades vendidas. Que para este caso, vamos a decir que, vamos a poner un ejemplo acá, de que voy a vender 100 unidades en un mes. Entonces, pues, ¿cuál sería nuestro, nuestro precio de venta? Entonces, recordemos que el precio de venta que hemos establecido para nuestro producto, del ejemplo, es de 72 mil pesos Entonces, lo que hacemos es decir que cogemos nuestro precio de venta este es muy bien. por la cantidad de unidades vendidas o que esperamos vender. ¿qué son nuestros costos variables? pues nuestros costos variables es el costo que hemos establecido del producto por la cantidad de unidades vendidas les pues recordemos que el costo de nuestro producto fueron 56 mil pesos entonces hacemos la misma operación que hicimos con las ventas de la cantidad de unidades por el valor unitario recordemos que dimos una, una comisión estándar que nos cobran las tiendas del 3.5% sobre el valor de la venta, ¿cierto? Entonces, decimos que los 7 millones de pesos que vamos a recibir por vender las 100 unidades tienen un costo de comisión del 3.5. Con lo cual, decimos que el hacer esas ventas nos vale 256 ,000, 255 mil pesos. Ahora vamos a establecer cua, cuánto nos queda de utilidad por vender el producto decimos acá que tenemos un ingreso, menos unos costos variables, menos, un, perdón, una comisión por 20. Entonces, por vender 100 unidades, vamos a tener una utilidad bruta del producto de 1.427.000 pesos. Vamos por acá a sumar. Si tuviéramos varios productos. Y vamos a hacer ejemplos. Vamos a decir que tengo un producto 2 en el cual voy a vender 20 unidades y que ese producto 2 establecimos un precio de venta de 20 mil pesos. Que ese producto 2 tiene unos costos variables o unos costos de producción de 12 mil pesos, igual lo vamos a vender en línea y vamos a tener una comisión por la venta en línea. Copiamos nuestra fórmula y decimos que de ese producto 2, por vender esas 20 unidades nos vamos a ganar 146 mil pesos. Pero ahora aquí tenemos un tema importante y son nuestros costos fijos, nuestros gastos fijos, que los establecimos, pues vamos a irnos a la hoja de trabajo y vimos que teníamos unos gastos fijos de 755 mil pesos, que tenemos unos costos variables, que si bien es cierto dijimos que esos costos variables son aquellos costos que podemos involucrar una sola vez y colocamos ejemplos de nuestra página web y de un hosting. Entonces lo que podemos hacer acá es... Simplemente hacemos la suma de estos dos costos en la página web del hosting y lo vamos a dividir en 12 meses como para hacer un cálculo mensual de cuánto involucramos o cuántos serían nuestros costos mensuales de esos costos variables. Pero también establecimos unos gastos de publicidad, ¿cierto?, que para eso dijimos que eran 100 mil pesos. Entonces aquí vamos a establecer un total de gastos y costos fijos más variables. Hacemos una sumatoria de estos tres y decimos que tenemos unos costos fijos de $1.050.000. vamos a decir que esto es nuestra utilidad bruta en, en la venta del producto. Que la utilidad bruta pues, es el precio de venta menos los costos de producción. Y vamos a generar nuestra utilidad neta. ¿De cuánto nos genera vender ese producto? entonces Vamos a decir que es nuestra utilidad bruta menos nuestros costos fijos y variables. Estamos diciendo que para este ejemplo vamos a tener una utilidad de 522 mil pesos. Quiere decir que vendiendo 100 unidades podemos llegar a obtener utilidades. Pero ¿qué pasa si no vendiéramos 100 unidades sino que vendiéramos 50 unidades? Fíjense que acá ya nos cambia y vamos a decir que estamos perdiendo 190 mil pesos en el mes. Entonces aquí empezamos a jugar con varias alternativas. Una alternativa es, necesito vender más unidades para cubrir todos mis costos fijos y mis costos de producción o de pronto le subo el precio a nuestro producto. Y vamos a decir que yo no lo voy a vender en 72 mil pesos, que fue el precio que establecimos, adicionándole un 30%, sino que vamos a nuestra baja de cálculo y le vamos a decir que le voy a sumar un 45% quiere decir que nuestro producto ahora lo voy a vender en 81 mil pesos entonces fijémonos que ahora ya nos cambió el panorama y ahora tenemos eso una en utilidad entonces empezamos a jugar es dependiendo también nuestra experticia en el momento de hacer la venta la experiencia que podamos tener nuestro reconocimiento de marca y no todos nuestros productos pues tienen el mismo el mismo valor en el mercado y pues para eso es importante poder generar variables de comparación con otros productos similares para que puedas establecer el precio y ordenar el